Buen giorno, cari amigo, da Pablo el giorno de hoy. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un entrenamiento para bruchar y tonificar. Si tú no hay tiempo de andar en palestra, qué mejor que haga este piccolo entrenamiento. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer 100 jumping jacks, salto del payacho. Voy a hacer 100 squats y por último voy a hacer 30 piegamenti sobre el gomito. Vamos a hacer un poco de tríceps. Yo recomiendo este entrenamiento a todas las personas que, que quieren estar siempre en forma, tonificar, eh, como he dicho antes, razonar, si eh. no hay tiempo de hacerlo, que es mejor de hacerlo. Dura como 3 minutitos tres minutos y estai tú a posto, así que la próxima vez, vayas Ok, se inicia, 100 jumping ya, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.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 7 otto nove, 10 50 uno, due, 3 4 cinque, 6 7 otto, nove y diez, sessanta, uno, due, tres, cuatro, cinque, seis, sete, otto, nove, diez, 1 uno, due, 5 6 cinque, 8 9 otto, nove, 2 uno, due,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 Prende un gacho de aire, voy a beber un poquito de agua en casa tua. Adesso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 100, 100 escuotes, prepárate, prepárate. Me faccio hago así de lado, así me guardate. Ok, prepárate, 100, piedi, a la misura la espalda, peto avanti, esquina de rito. Ok, se va. 1, 2, 3, 4.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 Cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez, treinta, uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez, cuarenta, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, le fronte, le fronte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10, esta santa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, esta 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9 e 10, 80, va? 20 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 10 in più. 1. 2 3 4 5 6 no te rita 7 8 9 no te la pai? No. la 9 9 9 2 y en più. Ah, me fermo me fermo 1 2 y 3 ah, voy a aprovechar este momento para enviar un saludo a Carlota, que nos guarda desde el Mira Carlota, fuerte, fuerte. Debe hacer este entrenamiento. Todo lo que hagas hoy, mañana se verá. Ok, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 30. Ok, ok, prepárate. Abre los pies, haz esa mistura la espalda. Ok, se va, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.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 Habíamos finito. gracias por hacer este entrenamiento de Físima en corto tiempo. Hemos hecho jumping jack, hemos eh, hecho squat y hemos hecho el tricipiti. Gracias por seguirnos en este canal. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso De cuore, Pablo.